La ley de la atracción es una idea que ha sido muy popular en los últimos años y ha recibido mucho cubrimiento a través de los medios, pero ¿qué es exactamente la ley de la atracción y cómo funciona? Dicha ley nos dice que a través de nuestro pensamiento podemos atraer las cosas que queremos. Sin embargo, esta afirmación ha sido malinterpretada en muchas ocasiones, ya que al escuchar esta frase, muchas personas podrían asumir que solo pensando en tener lo que desean, las cosas mágicamente llegarán. Pero por simple sentido común, sabemos que lo más importante en cualquier objetivo que tengas, será tomar la acción necesaria. Por ello, es importante definir la ley de la atracción de una manera más simple y con una aplicación más práctica en tu vida. Una manera de hacerlo sería decir que en lugar de enfocarnos en las cosas que no queremos en nuestra vida, nos enfoquemos en aquellas que deseamos. Déjame darte un ejemplo, imagina que acabas de crear un nuevo negocio pero las cosas hasta ahora no están saliendo bien. En este caso podrías empezar a pensar que hay mucha competencia, que la crisis está afectando tu negocio, que no tienes el suficiente capital. Todas estas afirmaciones lo que harán será que enfoques toda tu atención en los obstáculos y muy seguramente al cabo de unos pocos meses, el negocio que habías creado con tanta ilusión ya habrá fracasado. Y al final el único responsable de que esto haya sucedido serás tú, por haber mantenido tu mente ocupada en los problemas y no en la búsqueda de soluciones. Quizás te estés preguntando, pero ¿cómo hago para mantener mi atención en las cosas que deseo y no en los inconvenientes? Una forma que podrías utilizar para hacerlo es seguir el consejo brindado por Anthony Robbins en su libro Despertando el Gigante Interior, y es el hecho de realizar siempre las preguntas correctas es decir, en lugar de preguntarte cosas como ¿por qué hay tanta competencia? o ¿por qué no obtengo resultados?, pregúntate ¿qué puedo hacer para mejorar?, ¿qué cosas únicas puedo brindar yo con mi negocio?, ¿qué cosas debo hacer de otra manera para que este funcione? Incluso podrías hacer lluvias de ideas donde pongas todas las posibles soluciones a tus problemas. Seguramente de todas esas respuestas que surjan, habrán algunas que te pueden brindar alguna luz y pueden cambiar el curso de muchos aspectos de tu vida. Otra forma de enfocarte en las cosas que deseas es mantener tu atención en un gran objetivo que te has planteado. La mejor manera de hacerlo es siguiendo el principio que nos plantea Napoleon Hill en su libro Piense y hágase rico, cuando nos dice que debemos tener un deseo ardiente que nos impulse cada día a continuar trabajando para conseguirlo. Si tienes una meta ambiciosa, seguramente con trabajo y disciplina empezarás a ver oportunidades que anteriormente estaban ocultas para ti. Como vemos, la ley de la atracción es en términos generales sentido común, que aplicado de manera correcta puede transformar nuestras vidas considerablemente. En lo personal recuerdo que años atrás era una persona muy negativa y acostumbraba a centrar toda mi atención en los obstáculos. ¿Y cuál era el resultado? Escasez, falta de oportunidades, estados emocionales negativos. Todo esto era traído inconscientemente por mí. En la actualidad, a través de la lectura he logrado cambiar significativamente la calidad de mis pensamientos, lo que de alguna manera me ha ido abriendo la puerta a nuevas oportunidades. Esto es uno de los grandes beneficios que tiene la lectura que a través de todos estos libros puedes adquirir pensamientos de algunos de los personajes más ilustres de la historia, lo que te ayuda a transformar modelos mentales negativos y a atraer a tu vida mejores resultados. Es de aclarar que la ley de la atracción bien aplicada tampoco es la fórmula secreta para que tu proceso para conseguir lo que quieres sea fácil y sin esfuerzo, como algunas veces nos lo intentan hacer ver, ya que en muchas ocasiones tendrás que poner un esfuerzo extra para avanzar, Incluso si disfrutas de lo que haces, van a haber momentos en los cuales te encuentres con bloqueos y obstáculos que tendrás que sobrepasar, y la única forma de salir de ellos será a través de la acción y de un compromiso constante contigo mismo para seguir avanzando. Otro punto importante que quisiera mencionar en cuanto a este tema, es que no podemos asociar la ley de la atracción únicamente con el hecho de atraer riqueza y objetos materiales, en mi concepto, esta no es la mejor manera de utilizarla, ya que las cosas materiales son solo la manifestación de una mayor disciplina, de un mayor compromiso, de tener niveles más altos de motivación y, por supuesto, de tener más conocimiento. Por ello, en este caso, será mejor usar dicha ley para traer esas cualidades que son las que en últimas te brindarán la oportunidad de conseguir la realización personal y brindarle un sentido más significativo a tu vida. De esta manera concluyo esta breve explicación de la ley de la atracción. En general, pienso que a pesar de todas las controversias que genera en el público, tiene un mensaje muy poderoso que es capaz de transformar la vida de las personas. Eso sí, no esperes que dicha ley actúe a tu favor, si todo lo que haces es sentarte a esperar a que todas las cosas pasen. Si te gustó este video por favor compártelo, dale me gusta y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal donde encuentras más contenido sobre desarrollo personal. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y esperen un nuevo video pronto.